La visibilidad en línea de los docentes no es algo que debamos menospreciar. La web se ha vuelto un espacio social que sirve de referente para que miembros de nuestras comunidades académicas puedan ver más información sobre nosotros, por lo que debemos mantenernos en control de lo que queremos hacer público en Internet. Es común contar con un perfil personal en redes sociales digitales de ocio, como Facebook, y en él publicar fotografías de carácter familiar, personal o laboral. Pero es importante tener en claro una serie de criterios para el cuidado de nuestra privacidad en redes sociales, para poder identificar el tipo de información que queremos compartir de forma pública y cuál es mejor guardar para un círculo más restringido. El perfil en redes sociodigitales de un docente debe enfocarse principalmente a lo relativo a logros académicos, asistencia a eventos, opiniones sobre temas de cultura, política o de interés general. Es deseable que el docente se presente en redes sociales como un profesional de la educación comprometido con los temas que trabaja, con su institución y con su comunidad. Bajo su nombre real, se recomienda presentarse en el ciberespacio como un docente con vida académica activa que reserva las escenas de su vida familiar y privada para círculos de contacto más cerrados. Las redes sociales pueden ser entendidas según la cercanía que se tiene con los contactos y por el tipo de impacto que se tiene en ellos. Una red social como Facebook es cercana y resulta ideal para procurar el contacto virtual con familiares, amigos de antaño o colegas actuales. No es quizá el mejor espacio para relacionarse con estudiantes o padres de familia, aunque es probable que recurran a ese perfil para conocer un poco más sobre usted. Twitter, por ejemplo, es un espacio más amplio en el que sin conocer a los usuarios se puede interactuar de manera fluida.